Cordón epidemiológico funcionó. Puso como ejemplo aquí la provincia de Duarte y San Francisco, municipio cabecera, pero también Puerto Plata, con sí. el tema del de de auto llamado peregrino, líder religioso de las masas, que fue. Y bueno, y él entiende que eso funcionó. Aparentemente, el gobierno no quiere complicarse la vida y proponer un cierre ni siquiera ni toque de queda ni nada por el estilo, aguantando llegar hasta el 16 de agosto que les toca entregar. Aparentemente quiere dejarles a papa caliente a las nuevas autoridades que tomen es, esas medidas drásticas. Eh, creo que es eh, algunos lo pueden ver como algún nivel de irresponsabilidad el no tomar el, es, algún tipo de medida fuerte, a raíz de que van creciendo los casos. Esa imagen que estamos viendo en pantalla me llegó de una amiga que vive en la zona de Nestalí, Nestalí 1 o 2, no recuerdo ahora bien si es el 2. Bueno, en la zona de Nestalí, la urbanización aquí en San Francisco, que por, las, por el lado del río Jaya, ese camión... Eh, está eh, extrayendo los recursos del río, la arena, la gravilla, y todo el mundo sabe para qué uso. Entonces, el llamado es a las autoridades de medio ambiente. Esto es un bueno, pan hay, nuestro hay, de hay, cada hay, día. Hay, hay que llamar a María Brito, quien sí. es la, la fiscal. La procuradora. Junta, la procuradora Junta de Medio Ambiente, eh, y también a la, no sé quién está en, a cargo de la alcaldía eh, de allá de San Francisco de Macorís, en esa área, y darle seguimiento porque. Eh, caramba, eh, esto es eh, como tú dices, el pan de cada día pero eh, tenemos que eh, tratar de, de una forma u otra eh, luchar en contra de esa claro. persona Pensiva que están matando nuestros ríos Así, un río costos. que languidece que ya no está en sus buenas que es un recurso natural que necesitamos para la sobrevivencia, entonces le extraemos el material para la construcción, para venderla, para explotarlo de manera irresponsable. Así no vamos a llegar a viejo como decimos los dominicanos, y debemos dejarle, heredarle a nuestros nietos y bisnietos, y nuestros hijos, heredarle de, de, de una casa grande que es nuestro planeta habitable, y si les seguimos de esa manera irresponsable, no será así. Así que atención a las autoridades, lo único que tienen que hacer es el cumplir la ley es así de sencilla, aquí hay, este es el país de más leyes, creo que del mundo, pero no la hacen cumplir las autoridades no se ven las sanciones que deben poner drásticas a esas violaciones, entonces para que deje de estar ocurriendo ya está bueno, eso a cada rato esas mismas denuncias, no solo aquí en el país entero en el país entero, entonces ya está bueno de esa irresponsabilidad el, el ciudadano responsable hace la toma y trata de que nos llegue a nosotros para que sirvamos de canal para la denuncia es lo único que podemos hacer quienes deben aplicar la ley entonces son los responsables de esas incumbencias el Ministerio de Medio Ambiente y también la Alcaldía por el área de Medio sí, Ambiente me, me, me, dice, me dice mi hermano Junior mi hermano de Maús que también foresta tiene que ver con esta, con este tipo de, de, de, de trabajos, de acción, sí así que también, atención eh, a foresta, atención mira, a foresta. Mira, pero no, foresta no, es más para árboles, claro, no, no, todo está, está ligado natural. y combinado, por supuesto que Yo sí, sí medio ambiente, todo eso está ligado, miren, tengo estas imágenes, señor director de Mamá Tingó, que piden agua, señores, el, sector el agua, eh, sí, eh, miren, esto, esto da pena, esas imágenes, eso es tétrico lo que vemos ahí, la cantidad de personas. Y lo bonito, miren cómo están esos niños, con, con barricas y, y, y tocando. Lo malo es que no vean poca gente con mascarilla. Deberían, a, atención los políticos, ya pasó en las elecciones, cojan para los barrios, sigan regalando mascarilla a todos, del PRM, del PLD. De la fuerza del pueblo. Que de lo Porque más probable no la gastaron todas. Exactamente. Ahora es uno, la van a vender. No. Vaya. El PLD dijo que tenía dos millones de mascarillas. El PRM habló de un millón. gánense gárense la aquí vos, tenemos tres meses que no nos llega agua. Usted ve que es caigando cortecitos de agua donde aparece. Entonces no puede ser que, que a nosotros nos tengan en esas condiciones. Habiendo una tubería ahí por ahí que el agua llega y, y, y no nos la mandan. Yo quiero saber cuál es el motivo que hay de que no nos mandan el agua. Entonces nosotros tenemos el presupuesto de que si a nosotros hoy esta tarde o mañana no nos llega agua, vamos a ir, nos vamos a ir a la principal, a que no pase ni mime por ahí con su vehículos ni nada, le vamos a hacer una huelga. A mí no, a mí no me gusta hacer escándalo, pero eso es lo que hay que hacer. Vamos, Porque vamos, de alguna manera, vamos, manera, vamos, tiene, vamos, que vamos, manera vamos, tiene que Roberto, ¿en, ¿en qué parte es eso? Yo mamá tengo... Eh, veloz. Te Yo mamá ticó. ahí para Yo que conozca no, Nosotros no. Te, te escuchamos bien a ti. Sí, es director que está un poquito bajito. Mira, es realmente la situación de, del agua eh, que se ha visto reflejada de manera especial en esta pandemia que no entiendo qué hace la oficina de INAPA aquí en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte en sentido general, porque un derecho tan básico, el tener un, un sistema de agua potable que sea decente es lo mínimo que un ciudadano debe tener garantizado. No, y ahora urge entiendo, más Entiendo que yo, entonces COVID. aquí hay una serie de oficinas públicas que más que oficinas son lugares para eh, cumplir ciertas cuotas de favores, porque no se ve el trabajo que hace Re, en pleno recaudadoras, 2020. Recaudadoras en recaudadoras pleno 2020, señores, ¿cómo es que huelga por agua? O sea, la Tercera Guerra Mundial se presumía que iba a ser por agua o, o qué o sé mira, yo, pero eh, mira, por Dios. Eh, eh, Veloz, y Raquel, el problema, que casualmente ya hablaba con unos amigos de aquí en New Jersey, que estaba de visita, quiero uh -huh. enviarle un abrazo, un beso a mi hermana Jacqueline Contreras, a su esposo José, que como siempre me dan atenciones de, de, de rey eh, cuando visito su casa. Mire, y hablaba precisamente que el problema no está en la población, están los políticos, ¿por qué? Claro. por una mala planificación esperemos que este alcalde actual, y son de las cosas que quizás Alex, Alex Díaz en su, en su pasada administración se enfocó en solucionar problemas más no bien en prever problemas, y uno de estos es que hay muchos sectores populares y varios que comienzan eh, con solares improvisados y comienzan a hacer calles y sí. todo, entonces lo que tienen que hacer porque ya después que esos solares están eh, ahí y las casas, lo que tiene que ir la, la alcaldía, eh, el mismo, los diputados, el senador y hacer un levantamiento para que entonces ya sea conjuntamente con las autoridades locales y las autoridades, por ejemplo, de la OISOE eh, eh, y, y, y, y del gobierno y, y la misma eh, gobernación. Hacer un pla una planificación para hacer lo que es el alcantarillado, sí. eh, el agua negra, eh, el agua potable, si necesitan un tanque, porque para eso ustedes están, los no. políticos. No es para explorar el problema, es para prevenir, y, y, y eso es lo que nos hace falta en República Dominicana, una política preventiva, no una política de estar solucionando problemas que se pudieron evitar. Miren, y hablando de, de política preventiva, eh, estoy esperando a ver, bueno... Hubo una licitación en el, en el, en el Estado Mayor, eh, no recuerdo el nombre, es eh, el, el quegua de espalda de Hipólito Mejía, pero quiero saber eh, eh, el tema: quién será el jefe de la policía, porque. Eh, director, la, recuerda, ya el, los, los la, títulos de jefe. Jefe, se quedó con Trujillo. Sí, se es con Trujillo. Me preocupa porque se actigue a sus anchas. Mira, esta, esta joven que fue despojada de una cantidad de dinero y de su celular. Eso fue en San Francisco de Macorís, específicamente en la calle, Sa calle Salcedo, esquina Bonó, a plena luz del día, le llevaron su celular, un, 8, un iPhone 8 Plus y 5 mil pesos. Ay, Vamos ay, a ver ay. las imágenes. Mi eh, miren, miren el modo operal parece un motoconchero, y ya no andan el de dos, anda uno solo. Pues miren las imágenes. De de prensa, ¿no? ¿Tiene de audio? De no, no, no tiene audio, pero ahí de okay. eh, no. cómo esta persona, vea, eh, sí, eh, el motoconchista iba en su motor y el ladrón iba la caminando detrás de la muchacha, acechándola. Ay, Dios mío. El tipo rentó el concho y le dijo, mira, tú me sigues a pie, yo voy a pie y tú me sigues. El conchero hasta tiene un, un, un yaquecito, sí. eso de, incluso a los concheros, o sea, que sí, sí. atención a la asociación de motoconchistas, de, pena que no se ve la placa, de la República Dominicana, a la asociación de motoconchistas, ojo con esto, chequen, porque hay motoconchistas que son muy serios y se ganan su pan de cada día, sí. pero hay otros que se están prestando para, para este tipo de acciones. Y, y, y dañan el negocio. Van a Son dañar tan malos, En ese caso es tan malo porque es cómplice que el mismo sí. tipo, el jovencito que robó, indudablemente. Mira qué chistecito del día. Dice Milagros Ortiz Bosch que af, eh, afirma que dará curso a denuncias de corrupción al llegar a la Oficina de Ética e Integridad gubernamental. ¿Y, ¿Y, y, qué, porque ¿y, ¿y, ¿y ahí, por ahí. qué tú dices que.? Ah. Sí, porque, porque porque la pusieron. Fue para ir a calentarles y sentarse. Ya, no. Tiene Me que darse. seguimiento Mira, tú, a Todas las denuncias. De Honestamente. Siguiendo con la... Eh, escúchame, pero, sí. siguiendo con papá, para terminar con el ese tema otro. de la frecuencia para que ustedes vean. Miren ese señor. Ese lo cantó la cámara. Miren este fue. señor, cómo quedó eh, eh, cartado. Es jovencito. Cámara. Sí. Es sí, jovencito. Muchacho. Sí. Este se robó un motor en una bomba de gasolina. Wow. En, este, Act -act en Sí. Ahí están las imágenes. Así está la delincuencia. Yo espero, yo espero el cambio. Y uno de los, mira, lo, y, y, y, y lo cito otra vez, lo dije ayer, el, el diputado electo por el PRM, eh, Nicolás Hidalgo, me gustó mucho la puntualización que hizo sobre él como empresario, porque no habló como político ni como no. diputado como diputado electo, habló como empresario, preocupado por lo mismo que yo estoy preocupado Bobo y muchos empresarios de y de la ciudadanía, Bobo, de que de es el tema de la delincuencia, que este de gobierno de del bien, PLD no ha dado pie con bola. Desde no, no, el gobierno no, no, no, no, de, de, de Leonel, este de Hipólito y este de Danilo Medina, no han dado pie con bola. Se compran Harley, se compran esto, se compran camionetas, se compran motores, le colocaron cámaras de vigilancia a cámara que al sistema 911. La promesa de pero a nivel nacional, como política pública que implementó el gobierno del PLD, eso es importante. okay, la cámara, pero no nos ayuda a prevenir la delincuencia. No. Ahora es nos ayuda para tener la evidencia de quién cometió el hecho y que luego pague y que sea sancionado pero entonces medidas de prevención ahí se quemó el gobierno en la delincuente le doblaron el pulso indiscutiblemente fue una de las materias en las que se quemaron yo estoy esperando yo estoy esperando el cambio y eso de la delincuencia Luis Abinader habló mucho y y la fórmula está por ejemplo en medio de la pandemia se exhibió una tecnología que yo hasta me sorprendí no sé si recuerdan que la presentamos, el c 5 ah, C5, el centro, sí, sí, sí, c 5 -I no I que yo, así, de la NASA. Una edificación suntuosa. En, en, en nuestro país hay una tecnología así. Entonces, que crea una aplicación, una app, para que la gente, por ejemplo, como esa señora, de una vez suba, me acaban de atracar en tal cosa, y ahí mismo se le dé seguimiento y podamos llevar la estadística real de lo que suceda en nuestro país. Hay aplicaciones que se pueden hacer, le estoy dando la idea al gobierno, gratuita, un app antirrobo o un app de ladrones, para que usted denuncie y cuando usted vea algo, entonces así eh, el sistema de emergencia, el 911, puede inmediatamente y las cámaras, bueno, en nuestro pueblo no hay, pero en la capital eh, hay muchas cámaras, que se pueda visualizar Decir, ok, el robo fue sitio y se le da seguimiento y se podrían prevenir y también eh, resolver eh, estos tipos de robos eh, aleatorios o robos, eh, si se quiere, eh, eh, eh, comunes, sí. que son de robos de celular o de cartera, rápidamente. Pero en ¿sabes? realidad, en realidad, ese sistema de cámaras ap aplicables al punto específico de la delincuencia Aquí ha demostrado ser poco factible porque cuando no es que falta dinero para comprar las cámaras es que...